Pues, eh, en relación con la colaboración que el Ayuntamiento de Moscú tiene con la Asociación Solidaridad en Fronteras en materia de atención a la población inmigrante y otro este tipo de problemáticas, esta colaboración eh, forma parte de bueno, un planteamiento que, con el que llevamos trabajando ya durante bastantes años y nos está dando bastantes buenos resultados que tiene que ver precisamente con la colaboración entre organizaciones privadas y públicas. Dentro de Solidaridad en Fronteras lo que lleva a cabo es toda una serie de actividades